Casos sin precedentes Tenemos la cordial invitación para la apertura en 2019 de Inove de México Empresa brasileña con 30 años de experiencia Con productos de consumo diario y éxito comprobado Los atractivos principales son 1. Tener tiempo para preparar tu inversión Planear tu estrategia de venta y formación de tu equipo 2. Si te gusta vender, obtienes 100% de ganancia sobre tu inversión 3. Si te gusta invitar a tu tienda virtual, obtienes 40% sobre precio de venta. 4. Si te interesa construir un equipo entre consultores y revendedores, obtienes atractivo plan de compensación. Si te interesan los tres, genial, tienes un porvenir asegurado. Por favor, plática de familiares y amigos. Ser pionero trae consigo grandes oportunidades. Tu esfuerzo y dedicación hacen la creación de un negocio próspero. Tener tiempo para planear cada eslabón de tu negocio no tiene precio.